Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial porque hoy vamos a mostrar un Bakugan Que es muy, muy tramposo, muy mañoso y que debería estar prohibido Pero bueno, pero bueno, eso lo veremos a continuación Primero recuerden ir a mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y mi correo Para que me manden fotitos bien deliciosas de sus Bakugan Y además, y además, y además Recuerden ir a Drografi, un canal muy genial de animaciones Que dejaré obviamente como siempre y como siempre, siempre, siempre en la descripción sin más, empezamos. Bien, hoy vamos a hablar de un Bakugan tramposo, que, que de por sí es tramposo, que no debería ser legal ese tipo de comportamientos en Bakugan, ¿sabes? O sea, que uno dice, no más. O sea, hay un punto donde uno dice, esto no, no es de Dios, no es de Dios. ¿Qué Bakugan es? Pues ya lo mostramos, ya lo mostramos. ¿Y por qué es tramposo? Porque este Bakugan puede cambiar su poder de 650, de 650 a 1150 a voluntad. A voluntad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mucha gente de pronto ya sabe de quién estoy hablando. Pero si no, estoy hablando de este señor, este caballero de aquí. ¿Quién es este señor de aquí? Este es nada más y nada menos que Infinity Helios. Y antes de abrirlo y antes de mostrar por qué es un Bakugan tramposo. Primero vamos a hacer algo y es que vamos a mostrar un tipo de Bakugan que... Hombre, relaciono, pero no del todo con este Bakugan Vamos a ver, vamos a ver En Bakugan hay algo que se denomina los Baku Tactics Baku Tactics, ¿qué son los Baku Tactics? Son este tipo de Bakuganes que como podemos ver no tiene solo un poder G Es decir, puede cambiar el poder G no a voluntad no a voluntad, porque tiene varios ¿Ves? Él tiene varios poderes G Y cuando se abre, vamos a ver Mira aquí el mecanismo, ¿ves? Este varía Y se deja un poco a la suerte, ¿no? Cuánto poder tiene, esto es un Baku Tactics, aquí tengo otro ejemplo Que es un Metadragonoid Ventus ¿Ves? Lo mismo, cuando activas aquí la cabecita La ruleta cambia, ¿no? Este creo que tiene Hasta 900, si no estoy mal, pues claro, puede cambiar Cuando se abre el poder y sale mucho al azar Entonces, o puede salir con un poder de 600 O puede salir con un poder de 900 ¿Vale? Que también dejas mucho al azar, Pero pero hay otro tipo de Baku Tactics, bueno, para mí, que son estos de aquí, que son los que varían el atributo. Entonces mira, por ejemplo, Elfin, ¿ves? Varía el atributo. Una particularidad que también la tiene Preyas, por ejemplo. Pero claro, digamos que en el caso de Elfin, eh, si no estoy mal, hay un Elfin que puede variar el, el, el atributo y hay otro Elfin que puede variar el poder G, Vale, bueno, en mi caso ese tiene 720 fijos, ¿no? Bien, y ahora tenemos aquí a Infinity Helios. y decimos... Yo digo, oye, esto, esto es trampa, o sea, esto es trampa. Y tú dices, ¿por qué? Porque no sé, el, díganme, si lo consideran como un Baku Tactics o no. Pero... A ver, que Baku Tactics no tiene nada, porque tú no le dejas nada al azar. Es decir, tiene la misma particularidad que un Baku Tactics, solo que sin el hecho de que le dejas algo al azar. Entonces, claro, tienes aquí esta flechita, Infinity tiene esta flechita, que te permite señalar qué atributo, o sea, qué poder, perdón, qué poder tiene el Bakugan Pero a ver, que esto es muy rígido Es decir, mira, hace clic y de ahí no se mueve Tú puedes llegar y decir, mira, voy a hacer que en mi próxima batalla él tenga, eh, no sé, a ver, 650 Y no le dejas nada al azar Tú escoges cuánto poder quieres y puedes tener, o sea, lo peligroso de esto no es cuánto escojas Sino que puedes llegar a tener hasta 1150 A ver, que esto también te puede jugar en contra también todo hay que decirlo, porque claro, de pronto hay que hacer una trampa, un portal trampa, ¿no? Que se intercambian los poderes, vale, que sí. Pero a ver, que yo puedo escoger, digamos, si voy a jugar, el, el, el peleador más débil gana. Y sé que mi oponente, que tiene, no sé, 700, ya cayó ahí. Yo puedo llegar y decir, listo, perfecto, no me importa, porque llego y lo paso y ya está A ver, que esta, esta particularidad me parece fascinante Que sea una rultilla. Lo que les digo, igual esto no te asegura una victoria Pero si te dice que mira, hombre Estás jugando con un Bokugan que puede tener hasta 1150 O sea, es muy versátil Para cualquier estrategia, ¿sabes? Vale, a ver, que abramos a este Bokugan Porque yo sé que todos están diciendo Bueno, sí, muy linda tu teoría, pero... Pero ábrelo, ¿no? Pero ábrelo Vale, abrimos a Infinity Helios Muy lindo A ver, a ver, muy lindo, muy lindo A ver, que muy lindo no es bueno, para mí, para mí, ¿sabes? Es que, a ver, es que, ¿qué es lo que pasa? Que tú, independientemente de si eres fan del Bakugan o no, siempre vas a tener como referente de del de Bakugan una versión pasada, ¿no? Y es que de Helios tenemos versiones como Helios MK2, Viper Helios, tenemos a Cyborg Helios, a ver, que son diseños brutales. Por lo menos, Viper Helios es hermoso. Entonces, claro, cuando vemos diseños Así, tan distintos. Ahora que no, que no es Pyro, sino Darkus. Vale, que duele, duele un poco. A mí me duele, por lo menos. Pero vale, que hay gente que ama este Bakugan. Y a mí me, también me gusta. A ver, no digo que lo odio. Pero sí digo que, digamos, que no es de los mejores diseños de Hirios. Pero a ver, es que tienes esto. Esta ruleta arreglada que te permite hacer lo que tú quieras. pero bueno, bueno, chicos, este ha sido el video. Espero que les haya gustado muchísimo. ¿Qué les ha parecido este Bakugan tramposo, mentiroso y abusivo? ¿Ah? ¿Qué les ha parecido a mí? En lo personal me parece... Que puede sacar muy buenas estrategias de ahí, la verdad. Y bueno chicos, este ha sido el video, espero que os haya gustado muchísimo. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse para no perderse más videos como este. Y sin más, pues nada, nos vemos en otro video.